Thank <small> you. Y cubrimos. Ja. Un momentito. Se me olvida hacer lo de siempre. Día... Ahí no. Oh, no, no. No. Un momentito. Vale, día perfecto. Ay, que se me olvida tengo que girar darle a la cruceta siempre se me olvida chicos ay sí vale pues vamos a intentarlo vamos a ver si cubrimos vale vamos a chicos no pasa nada con ese choque ahí vamos ahí vamos a ver vale ojalá cura cura curamos ¿eh? puesto pues es más chungo vale. casi me quedo 100 dólares All right. this a Go on foot again. No me jodas, los mil y pico Joder, macho ¿eh? Ay, los mil y pico, tío please Se pasó a nivel del tren, ahí está, ese paso a nivel del tren chicos y bueno pues la parada, que hay que hacer un poco de rodeo, pero está bien, vamos a ver si la hacemos bien, vamos allá a ver qué tal, tenemos que ir para autopista ¿eh? Un tramito este friday No. Es que cruzaba alguien. Pareció, ¿eh? es que con este autobús gusano porque es un gusano es difícil eh a ver cómo hacemos esto that goat in the last episode of Winter of Passion was a bit out of place. A ver, ¿cómo lo hacemos Vamos a ver. autopista el tramo este tramo es enorme ¿eh, chicos Por la primera vez que hago una ruta tan larga chicos enormemente larga claro ahí vamos ahí lo llevamos que cuidado, cuidado cuidado que caravana para adelante están ahí esperando, no sé a qué si no, no llego vale, ahora estoy en autopista ¿eh? puedo alcanzar 100 kilómetros si quiero ¿eh? 100 kilómetros hora chicos vale, genial vamos para adelante y vamos a la siguiente parada por... Oh, lo bueno es que por autopista llega recto A todo, es lo bueno que tiene Vale, debo seguir No meterme ya, ese es Casco es. antiguo Hostia, no Sunday is Voy a intentar hacer una cosa, ¿vale, chicos? Porque creo que no me va a salir. Ah, pues sí. Ella me está dejando. Esto quería hacer. Esta era. La triquiñuela esta, porque hasta allí yo no me voy. Me he equivocado y ya está. Que tenía que haber seguido la autopista, chicos. La verdad. Pero bueno. Genial, vamos A esa hora ya cubro vamos a ver. Esto es una zona toda rural ¿eh? La verdad, entera Estamos como... ¿Eh? Estamos como lo más bajo chicos de diría como la nueva zona vale oeste y es una pasada la nueva zona oeste más verde más montañosa más montañera menos ciudad está muy muy bien chicos pues bien Esta, esta ruta es de disfrutar chicos, de ver y disfrutar, increíble, pedazo montañas que se ven en Wastefield, es increíble increíble chicos pedazo de rodeo Okay. Uh -huh. ¡Adiós! One, Pues este. 6 mil, venga, vamos. Ya tenemos 6 ya tenemos un pellizco. A ver si Sí, pues yo está todo muy conectado, chicos. Se ha dormida. <risas> Diez, no. Seis mil, ocho mil casi hubiera hecho, tampoco mucho. You're coming to the party at the sawmill, right? Sure thing. que no suben. donde yeah. no es eso es estoy viendo I like right the right. The so right, they right. always come right after a que jugar con ay a que un poco a ver, Si sí, cumplimos ya, 6.000. Jorones, tío. 6.000. Nos restan 6.000. Vamos ah, bien. <risa> Reflejos, este camión, este... Esto es lo peor. Bueno, no 6.000, no está mal. Basura basura ahí vale ya estamos ahí perfecto ahí gracias vamos bueno pues a ver si chicos nos vamos vámonos Mira, ahí está el tren. ¿Veis cómo suena? O que viene el tren. Increíble, ¿eh? A ver. ¡Qué hostia, merda. Ya o sea, verás. 6.000 al final. Madre mía, no llego yo al nivel. Vale, ahora sí, chicos. Eso es. Perfecto. Eso Estoy seguro de que te mantendrá ocupado en las semanas a próximas, reemplazando y adaptando tu redacción. Estamos ahora negociando con la oficina de protección monumento histórica sobre reopener la ruta de la ciudad de Río de la Ruta para transporte público. Y parece que no será mucho antes de que se acuerden. Mira, realiza las... Un momento, chicos. Me está diciendo que realice... Realiza las rutas anteriores. En modo de vuelta Ah, vale Pues me lo voy a poner en ida y vuelta, chicos A ver, creo que es un circular, ¿es verdad? Me lo voy a poner ya circular Pues si empiezo eh, Viaje circular, sí Yo me la pongo circular, sí Creo que es esto, claro Eso es y así pues completamos Dice, realiza las rutas anteriores mudo ida Y de vuelta, ya está Vale Bueno chicos, pues yo me despido, espero que os haya gustado Yo soy más, yo soy Playmars Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, chao bueno chicos, pues aquí estamos después de la ruta de ayer anterior, que ya la hicimos y cubrimos genial, ¿vale? Tenemos que hacer las rutas en modo ida y vuelta, así que va a ser muy larga la ruta, la siguiente que hagamos. Circular, a ver, lo digo para que quede claro. Circular es ida y vuelta, ¿vale? Vosotros tenéis que, eh, cuando le demos a la ruta que vayamos a hacer y nos salga el autobús para elegir, justo al cuadrito que Está a nuestra derecha, nos sale un cuadro que, como que pones a empezar desde el garaje, el tiempo, el día, todo. Bueno, pues vais a hacer, vais a ver una opción que pone viaje circular. Vale, viaje circular quiere decir que si de y vuelta, entonces tenemos que hacer todas las. Eh rutas de ida y vuelta, así que bueno vamos a hacer esta, que dice uh, lo mismo, utiliza uno varios conductores para generar ingresos en una ruta de 7 paradas, con Máximo que conecte estación central, Sir Valden 2 y Oakville 2, vale abrimos otra cogemos aquí y ahora tenemos que ir por aquí Vale, cogemos dos aquí Son siete ¿eh? Y ahora lo que vas a hacer Es la conexión Cogemos otra aquí Vamos por aquí Vale, ya está, espérate Paseo del río Vale, estaría conectado Perfecto, vale Son siete, estación central o central Sí, está bien hecho, vale Ahí estaría Y bueno, pues me voy a comprar otro Vas a comprarnos otro bus Porque lo vamos a necesitar, vale, para esta ruta Vas a comprar también de paso otro eh... empleado Que lo vamos a necesitar Christopher, por ejemplo, conductor estrella Vale Y le vamos a meter aquí Justo aquí Vale Ahí se quedaría, bien mm, Vale eh, Autobuses creo que no tengo ni uno A ver O oh, sí No, vale, están todos pillados Vale Ahora nos vamos aquí, al garaje vale Nos vamos al garaje y vamos a personalizar el siguiente El siguiente Que es este de aquí El Cetra En modo anuncio Hostia, este está la madre de chulo No lo había visto yo Pues ahí se queda Vale, pues le tenemos Ahora lo que tenemos que hacer Es comprarnos otro bus Ir a la tienda. Mm, vale, tienda. Y aquí uno de estos un way por ejemplo, que no vale mucho. Y le personalizamos. Anuncios. Vale. Voy a ver una cosita. Ahí. Vale. Voy a poner este color, pero no me va mucho. Vale. Así que yo le voy a poner este. El Matthews. Este. Vale. Vamos a ir con este. Con ese vamos a ir. Mínimamente. Vale. Entonces lo que vamos a hacer. Vamos a hacernos. Vamos a ir atrás. Y vamos a poner el bus que necesitamos. Eso es un CNG. Perfecto. Ya estaría. Entonces ahora... Hay que ver si cubrimos, vale Es importante ver si cubrimos Soleado y lluvioso, anda Sabía yo esto, soleado Vale Llevioso. Día, vale ¿Veis? Aquí pone en este apartadito Ajustes de la conducción ¿Vosotros acordados de este cuadradito, vale? este, Este, digamos, este <coughs> Como como este apartado vale ajuste de la conducción y os vais aquí abajo viaje circular viaje circular quiere decir hacer la ruta vale ida y vuelta entonces le damos así y eso pues nos va a ayudar bastante a hacer pues a cumplir el objetivo de abajo que es que hagamos las rutas de ida y vuelta y bueno pues bien con el bus largo me apetece no sé si ir con este o con el último, el último me gusta la mar de bien, aunque es larguísimo pero este me gusta, pues vámonos con este vamos allá chicos vale, iniciamos vale, empezamos ahí ups que no abre un momento ahora, que no habría vale, y vamos por aquí, a ver, vas a encender todo Vale, ahí estaría Esto está perfecto Me pone estacionamiento, vale Tengo que darle uno más, tenía que arrancarlo, chicos Vale, y vamos a la estación central otra vez Vale, vece un inciso Vale, ahora sí Vamos allá Y a ver si cubrimos otra rutilla, vale esta vez circular, ¿eh? Va a ser larga Darsena 5 Vamos a la a 5 Yo creo que ahí, Algo menos Ay, Tenía que haberlo hecho antes El giro Espérate He hecho mal el giro No, no, no Vale, ahora. Ahora sí, no me he saltado nada. I need tickets, vale, sencillo, ordinario 2, 60 céntimos. Pues qué barato. I need a sencillo, tercera edad. Thank you. Vale, vámonos. Vámonos. No sé por qué me pone eso. Vamos por aquí. Eso es. Si sí, a 12 minutos es que es larga, ¿eh? Nos dan 12 minutos porque está. Está largo el sitio, ¿eh? Vale, ahí ya puedo. Ya puedo circular Va a ser la, la, la rutita Larga, eh, la verdad Vale Creo que no se nos olvide darnos ahí eh, 51.000 Bueno, no me ha descontado mucho Lo bueno 500 solo Ya estamos como en un barrio ya señorial, ya no estamos en el casco antiguo, estamos en el centro. La modernidad de lo que es del, de, de la ciudad. Y bueno, ahora ya pues aquí es todo diferente, más abierto, hay edificios más señoriales, no tiene nada que ver con la zona antigua, ¿vale? Eso tira. Vale, ahí está. ¿Qué te me han metido, macho? Uf, encima con este bus hay que tener un cuidado. Vale, ahora nos vamos para el otro lado. A ver, es que este grande... Ahí está. Es que esto es mejor mirarlo así, chicos. Y ya está. Vale, ahí está. Uf, la verdad es que me evitan, pero es que luego no sé qué pasa, se, hacen, se meten más raramente a las luces. Vale. Perfecto. Vamos, ahora sí. Continuamos. Ahora vamos alrededor y vamos a ir hacia arriba, ¿vale? Así el Balden. A ver. Va a ser larguilla esta ruta, ¿eh? Vamos. lo que es por lo que ahora vamos lo, lo que es por todo todo el centro ¿eh? así que nos va a costar bastante terminar porque es una ruta circular así que tenemos que dar la vuelta tenemos es decir tenemos que ir que me parece donde empezamos o algo así que pues la circular volver a la estación y volver a hacerla así que es bastante larga vale ahora no hay de nadie vamos a girar aquí eso es. A toca con agua, vale. Decía, yo digo, que es eso? Digo, hay una cañería. <ríe> hay una fuga de agua. <ríe> vale, sí, malden para arriba. Estación central hacia abajo. Bien. Vamos para arriba y ya pasamos a, la, a lo que es a la zona donde empieza la zona rural. Ya lo sabemos aquí. Ya sabemos a dónde vamos. Empezamos por el aserradero y ya pues por lo que es es eh, Palde y Oakville. Ya lo sabéis. Pero bueno. Vamos, que te queda sin fuerza. Ay, es que es un autobús muy grande para tirar. Es enorme, chicos, es enorme. Vale, ahora ya irá para abajo echando leches. Tengo que ir parándole, vale. Tengo que ir parándole poco a poco. Variando. De nada. 380. Vale. De nada. Este ya ha ahí colgado. Vale, hay uno sin... sin billete. Ya te he pillado Vale Pero Es que vamos muy bien con la empresa, jo Estoy... ah, Estoy súper contento, chicos, con la empresa Porque... Vamos de maravilla, jo Tenemos dinero para aburrir Es lo bueno que estoy haciendo una muy, muy buena gestión de esta empresa Así que... Me está, me está yendo todo genial en este juego mejor que cuando empecé. Ya veré a ver el bus simulator 2021 que tal, pero este de maravilla, chicos, una maravilla. Vale, pues Vale, sencillo Ordinario 17 euros. Vale, ya tengo mil Ya estamos positivos chicos Vamos para adentro Vámonos Si va a cruzar, sí, va a cruzar, vale Vale, ya puedo pasar, creo a ver si cubrimos chicos y hacemos la ruta de pues eso de un, de un plumazo pues estaría genial cuando llegue aquí lo que es a la última parada y repita Hago otra pausa porque eso me va a ayudar para poder <coughs> para poder pasar el vídeo. Claro, es súper importante que pueda luego pasar todos los vídeos. Claro. A ver. Ahí va. joder, estas pierden de todo por aquí vale, ¿dónde está? Oh, adiós que te va sin ello eh. vale, bien vamos a seguir sencillo no ordinario cerramos genial, 5000 uh. Uf, cuánto coche. Vale, el es camino que me va a dejar. Sí. Ten cuidado, ¿eh? Eso Si es. sí, vale, vale. Tengo solo tres estrellas, no sé por qué Vale, gracias Semanal 12 euros de momento nada. No sale nada, ¿no? no. Vale, estamos positivos con 9.000 euros. Eso está muy bien, la verdad. Lido. Llego el lido, es la última, me parece. Vale, me está dejando. Gracias. Ahí está. Y ahora ya el lido. Pues como damos la vuelta, es circular. Ahora ya... Eh... Saltamos. Ahora ya hacemos una pausa. Yo espero que cubra, porque como no cubra, vale, voy a hacerla aquí. Vale, ahí estamos. Sencillo, estudiante. Aquí sí vamos a perder tiempo, eh. Perfecto Vamos a ver Muy bien, 11.000 Pues no me suben las estrellas 3 No entiendo por qué no suben ¿Eh? más el verde Dog. Really? How so? Well, I imagine it would be awesome. 2 2,60 3,80 Vale, 16.000 Ahora y estoy subiendo A ver I am sorry No Joder. Me he dado de leches Joder. No mucho, vale, 15.000 Salido otra vez. Es lo circular, es lo que tiene chicos. Salido. Uf, ni que daba chicos, nada, no anda. Vale. salido no paso por el mismo lado otra vez diferente vale ahora sí es diferente A ver. vale vale ahora sí es diferente ahora me hace girar allí vale Se da la vuelta aquí en la rotonda, no sé por qué. Una vuelta muy tonta, pero bueno, no está mal esta vuelta, no es. no te come así tiempo, la verdad. Genial, ahora ya volvemos Voy a hacer una más, un corte más Ahí estaría Eso es Y poco a poco, pues oye, la dirigimos, la hacemos muy bien chicos, la verdad Esta rutilla Que es la segunda ya, la estamos haciendo ida y vuelta Las más duras, eh Ahora como no cubra... porque sí, tengo que cubrir porque conecto con, con las rutas asignadas. ¿Me tiene que cubrir? ¿Sí o sí? Llevo aquí un huevo para que no me cubra, ¿sabes? Para que no me cubra ahora. Sí. Ah, ya estoy subiendo un poco más. Tengo 16.000. Vale. 16.000 no está nada mal. A ver. Vale. Hostia. ¿Y va a pasar este o okay. qué? ah, Vale. Sí. Quieto. Quieto. ¡Ah! Me ha quitado un riñón, tío. No ah. le he visto, eh. Lo he visto de reojo, tío. Toma por culo. Joder. Es que hay que tener un cuidado aquí, tío. si no me he metido demasiado eso, cruza si no la lío ay, ay, ay, ay, ay, ay. vale madre mía vamos para acá Bueno, Marta de oración a ver machos estaban 20.000 casi, eh, chicos había ingresado casi 20.000, eh Soy alguien porque esto siempre me de incertidumbre. Ahora no, vale. No ah. he abierto demasiado. Vámonos Next stop, Hostia, ¿por qué tengo de menos? Oh, 2000 Oh Hostia, hoy tarde ya Vamos, vamos haciendo larga sí. vamos rápido ya me ha cogido usted a la delantera iba por delante tarde chicos ay qué pena con bien que íbamos chicos hemos súper temprano y ahora super tarde increíble vale bueno ya vamos positivos ya tenemos mil oh, chicos con los golpes y todo vamos ahí ya vamos venga le voy a hacer otro Esas es. Que no dure mucho Vale, no, luego no los puedo pasar Hostia, es circular Es larguísima, eh, chicos Madre mía Me paso Did you catch the, last night at the old Me paso ahí, chicos Vale, vamos por aquí. Se nos ha hecho un poquito tarde. ¿eh? Manual articulado, chicos. Por aquí ahora. Eso es. En cuál nos van a ahora. Mega tarde. ¿eh? Las 5 otra vez. Vale. Me ha con todo aquí, eh. A ver, ahí es que están estrecha, pues no cabe. Si no da con nada. Vale. Luego ya está. Qué putada, chicos. Va bueno, a ver si cubierto, que es lo principal, ¿vale? Ah, qué pena. Es que con estos autobuses tan grandes hay que tener un cuidado enorme. Vale, pues ya estaría, chicos. Vamos a ver. De pena, ¿eh? A ver cuánto hemos hecho. 53.000. De pena, macho. Vale, chicos, pues aquí está. Hemos cubierto, sí. Eso es todo gracias a lo difícil que tú y tu equipo hemos estado poniendo. ¡Gracias! Si ellos dan el camino, I'm sure it'll keep you busy en the weeks to come replanning and adapting your network we are currently negotiating with the historic monument protection office about reopening up the old town ring road for public transport and it looks like it won't be long before they agree vale chicos por pues nada pues espero que os haya gustado y ahora nos vemos en la siguiente bueno chicos eh, ya estamos aquí <coughs> Estamos haciendo esta eh, tercera, tercera ruta Y bueno, ayer no sé qué me pasó, la hice Pero no cubrí Al parecer, pues bueno, pues no se dio... No conecté las zonas, pues yo creo que ahora sí De hecho, está todo muy bien conectado Yo creo que ahora sí puedo cubrir De hecho es larguísima, madre mía <risa> Pero bueno, eh, lo más seguro es que cubramos Porque ahora sí eh, Damos la vuelta al puerto entera Así que yo creo que ahora sí podríamos cubrir Así que bueno, pues vamos a jugarla, ¿vale? Y vamos allá Salimos igual desde las cocheras Sin problema, hacemos lo mismo eh, Me voy a coger mejor, ¿vale? Estoy pensando... El este, el urban Wire este, ¿dónde estás? oeste este, voy a coger Mercedes, sí, eh, no, vale, invertida, no, circular, sí, viaje circular, sí, vale, pues ya estaría, chicos, voy a ponerme de día, eso es, yo ya está, vamos allá, vamos a entrar. Vale, ya estamos en ella, vamos a abrir las puertas Eso es, nos colocamos Cerramos, encendemos todo De nuestro Mercedes-Benz Y ya cerrado las puertas, vale Ahora queda quitar los frenos Y darle arriba, eso es Vale, vamos a dar los pasajeros que si no se quejan Vale, ahí estaría, vámonos Vamos a la estación central con este Ya veréis que puedo Lo que es eh, Digamos eh, Girar mejor Uy que me doy con la palabra. Santo Dios Ahí Y Vale, empezamos Vale, tengamos cuidadín Vale, vamos para allá Vamos a ver si enganchamos bien la ruta A ver dónde nos ponen Vamos a echarnos a la derecha un poco Dos, vale Pues no hay problema, pues casi la última Este menos largo, chicos Esto es mucho mejor La dos Voy a entrar desde aquí A ver... Vale, ahora perfecto Eso es Muy bien, pasar todos Circular, ¿eh? Esta va a ser larguita, ¿eh? También Un poco menos que la otra Pero igual de larga Vale, ya están dentro, ¿no? Vemos aquí Uno sin billete ¡Uh! Que me piro Here you go. I thought I had one. Joder, pues justo Me ha llevado al mando hacia ella Vale, ahora ya tengo set, set, 700 A ver, 700 745.000 no, Con 95 Vale, eso sí Vale ya vamos para el puerto directamente, ¿vale? Para el puerto marítimo. Vale. Tengamos cuidado por un artículo también, es muy importante. No te acerques. ¿Qué cuño? No De acercarse, tío. Dale. Ahora. ¿Qué me da? ¿Cómo se acerque más me da? Por el culo Ay <ríe> ¿Qué más ha sonado eso? Vale Continuamos Vamos con esta rutita circular Vale Aquí viene gente Aquí no Vale Vamos a ver si cruza Sí, sí que cruza Que tiene bastante cuidado aquí la verdad Eso es Que no la caguemos ahora Vamos a salir Vale, viene alguien. No. Hay que estar con 50 ojos. irse el semáforo en rojo. Vale. Pues ya os digo que no creo que, la... que me dé tiempo a hacerla. Vámonos. <coughs> a ver si lo hacemos bien vamos a ver qué tal se nos da vale la culpa es mía por no ceder el paso Vale, se va a cruzar. Vamos a esperar. Que cruce. Ya podemos nosotros. Sí. Vale, genial ahí. Muy bien. Tenemos 11 minutos. Lo mismo que la ruta anterior. 11... 11.50 me parece 11 minutos con 50 segundos Nos ponía ahí Y bueno, está en rojo A ver si se pone verde ya Ya está verde Ah, están viniendo de frente Me pueden salir Claro, salir que si no se me cierra. Winter of Passion is such a great series. Do you think Hans will ever come back? salgo un poquito eso es vale no mucho porque aquí semáforos y estamos en el centro también hay que tener cuidado eso es. <coughs> vamos tiempo de sobra llevamos 10 minutos ahora ha sido de ahí, en la farola rojo, rojo, rojo Por aquí está el radar ya, así que hay que tener cuidadito Vamos más adelante Vale, está justo ahí Si sí, con esta ruta ya cubro, pues si no, pues tendré que ver algún vídeo por ahí. Porque no me guste mucho lo que es cubrir esta ruta, la es la más de sencilla, la verdad. Ha habido otras y me ha costado bastante cubrirlas. ¿eh? <coughs> por ahí pasa nuestro tren. Siete, eh, siete minutos, vamos bien todavía. <coughs> ya, perdón. Sí. Eso, eso, hasta aquí. Cuidado que aquí he cogido los 80 fácil más que la, una, más que la autopista, ¿eh? el autopista llego a 79 horas, nunca llego a 80 aquí sí, está mal el como mal como está como mal conceptuado porque la autopista. Llegas a 80 cuando el límite es pero no llegas y aquí sin embargo sí. Es como una. Es como muy raro. Es una autopista muy rara esta. De una carretera muy rara. Autopista. No, para autopistas autopista sí que es rara. Pues tendrías que coger 80. <coughs> o el bus tira para lo que quiera a veces. No viene nadie. Vamos. Perfecto, ¿qué eso? Paso. Ahí está cruzando una persona, a lo mejor cruza por aquí. A ver. No, se va. Una que lo no pisa al grupo quebra, por si acaso. Ahí. A no, para adelante. Va a ser la primera parada, aún no hemos llegado, eh. A ver la tachuela esta. Yo esta la paso. Vale, creo que es esta la siguiente. Vale, la siguiente. Esta. Vamos llegando al puerto petrolífero ya. Está aquí ya. A ver. Uf, y quedaba ahí, ¿eh? No me he subido, menos mal. Que con estos coches, con estos eh, buses articulados hay que tener mucho cuidado, chicos. Bastante. zona está parcheada hay mucho parche o sea yo lo he dado muy bien con dos minutos de adelanto sí que genial dos minutos 20 para la siguiente esta no está muy lejos está ya el Next stop, armor. Three. No, ya tengo 3.000. Yo hasta ahora sí que voy a rentar. Ahora esperemos, ahora espero que sí que cubra, hay uno grande. No va a pasar, vale. lo dulce de aquí, pues la vejilla no va a pasar por allí, sí, así que. Vale, aquí están cruzando. Ya estás. Vale, entra perfecto. Sí. sí, sí, entra. Vale. Ahora vamos al puerto normal, ya salimos de este puerto. Del puerto petrolífero este. Ahora ya vamos al, al puerto Amber, al normal. y vamos a la primera parada, del puerto ah, del Port Amber, perdón. Eh, vale, puedo cruzar, No, no cruza nadie. Vamos. otra vez el ceda Eso es. oh, no viene nadie perfecto, súper justo, eh, ya lo estoy viendo, entro justo, eh detrás quiere decir ¿eh? por detrás entró bastante justo I never thought Hans would come back to the family yo tercera pera tres leide semana ordinal 2 euros thank you 5000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 zona está parcheada hay mucho parche o sea yo me lo he dado muy bien con dos minutos de adelanto así que genial dos minutos 20 importante mirar ahí dos minutos para la siguiente esta no está muy lejos, está ahí allá. tengo 3000 yo esta ahora sí que va a rentar ahora esperemos ahora espero que se sí que cubra uno un No se aquí. La mejilla no va a pasar. Por allí sí. Así que... Vale, aquí están cruzando.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 eh, vale, puedo cruzar, ¿no? No cruza nadie Vamos ¿Ses? Vale, perfecto yeah, me It blew my mind. <coughs> Otra vez el CEDA Justo, eh, ya lo estoy viendo. Entro justo, ¿eh? <coughs> detrás quiere decir, eh. Pues detrás entro bastante justo. I never Hans would come back to the 5.000. que ya con un minuto menos. Vale, vale, que no me había salido. Conté. Cómo cruza. ¡Ay, Eso cabón. Almacén de Resell y hoy ya está. Un I have a ticket, día. 460. 7,000. mil, vamos. andaba con el bus me ha dado me ha dado una sensación digo digo con el bus vale se se mete para allá yo sigo para arriba este va a cruzar no por aquí, nadie cruza por aquí, si sí, aquí cruza uno y esto, espérate no sé si cruzará no cruza Vamos. vamos. Creo que estar así con 40 ojos chicos vamos y bueno, os voy a comentar ya de paso que estoy aquí <coughs> y ha hecho el partido del martes os voy a hacer la opinión del partido de, de Suiza y España lo estuve viendo estuvo eh, la, la selección española tuvo muchos muchos fallos la verdad estuvieron muy imprecisos hubo bastantes fallos también tuvimos muy mala suerte porque ellos nos, ellos nos leyeron muy bien el partido vale eh, también a nosotros nos faltó contundencia esa garra que solemos tener. Y no sé, y sinceramente. Yo creo que podíamos haber hecho más. Vale, hay un, un sin billete. Teníamos que haber hecho más. Dime gol. Que ya voy a ir con un minuto menos. Vale, ahora. que no me había salido, conté. Como <coughs> <¿Cómo> cruza. Ay, <risas> eso Almacén de Resel. Y hoy ya está. Un, ticket, un día. La tercera. 4.60. 7.000. Vamos. Que daba con el bus Me ha dado Me ha dado una sensación Digo, digo en el bus Vale, ese se mete para allá Yo sigo para arriba esto va a cruzar No por aquí nadie cruza aquí sí aquí cruza uno y esto espérate no sé si cruzará no cruza, que va Creo que 40 ojos con 40 ojos, chicos. Vamos. Y bueno, voy a comentar ya de paso que estoy aquí. <coughs>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 Ah, que estaba mirando uno que estaba sin... Vale, sin billete Vale, ahí, perfecto Vámonos La gestión del puerto Ahora tengo 9.000, vale Vas a llegar a los 10.000 Cosa buena, eh Cosa muy buena, chicos lo dejaré aquí, como pues nunca se sabe vale, ahí. vale, ha pasado? ha botado algo ahí, ¿eh? ha votado? algo ha votado, gestión del puerto S La hora, yo creo que ya estoy volviendo, ¿vale? Estoy, ahora ya estoy en la circular metido, ahora sí. Estoy dando la vuelta, ahora vale, ya estoy en la circular, sí. Un semanal. Semanal, dónde voy? Semanal. 6 euros. Sencillo, ordinario. 2.80. Sencillo ordinario. 17.80 A ver, ahora 11.000 Vale De momento nada Vamos a hacerla circular Eso es Ahora ya es circular esto, eh Un momentito Oh, I am sorry. Vale, ahí muy bien. Vale, vamos por aquí. la verdad llevábamos 11.000 y ahora ya pues es la vuelta es, es. No, es que es la una ya fíjate como pasa el tiempo pasa el tiempo volando Están, vale, están girando, a ver ahora Eso es que me daba, eh, chicos que me estrellaba, lo prometo Uff A ver, aquí se es esta cruza No hay cruza A ahí va, esta chula de estas aquí vale, vale vamos esto no está fuera. Vale. la una chicos la una chicos ya entró no en peligro recién así que no hace falta Vale, aquí no me descuentan El otro sí, no entiendo por qué porque es más grande y la más, a lo mejor notan más. ticket please 460 vámos a ver si hay algo perfecto Vámonos. excuse me could you open the door again Venga, vamos, que lo hacemos. Tercera, eh, vale dos. De hey, Such Vale, yes. wow, yes, I mean. Perfecto. yo creo se need Dios. go. Yo Vamos. A ver si me da tiempo a hacer la rutilla y cubrir, ojalá. Ojalá cubra. Vale, hay uno que no tiene billete. Sure. Se tiene multa, seguimos. Ya está, chicos. Si sí va a dar tiempo. Pues ya vamos a la estación central. Y ya acabamos. Sí, sí así que genial. Pues se me ha dado bien, chicos. Vale, voy a esperar, vale, que salga un poco de aquí del. de lo que es del este y a. hago otro vídeo. Madre mía, qué largo es. 13 minutos tenemos, no está mal. Llegamos seguro, así que. ¡Vamos! Es que hay mucho coche. Aquí esta zona, es la peor vamos Tanto autobús aquí, tío, y tanto camión, ahora cruza uno. Vale, venga, vamos, como dejó el pase, pa. Para que pide. Ahí Fortuno, macho Vale, ahora ya lo voy a quitar yo esto Voy a hacer otro vídeo ya de vuelta Por pues, si no, no me va a dar tiempo Lo voy a hacer ya, así. Ya salimos Vale, va a ser por aquí No me acordaba de esa tachuela a la vuelta, joder, que era doble. Ese, como ese bache. A ver si puedo hacer una cosa, ¿vale? a sortearla, pues no me sirve para nada, para que la quiero vale, es la siguiente ¿no? Por Amber, por fin oh, oh. Por fin, chicos Voy a cubrir, no me lo creo oh, 20.000, he hecho si sí, 20.000, casi llevo a 21.000 Pero he hecho 20.000, no está nada mal Para este trayecto La verdad, nada mal Una cosa, Un momento quitado mucho, he tenido suerte, me saltó un semáforo. Ah, bueno, son unos orillos, no hacen daño. se queda ahí parado macho vamos ya llegamos eh ya estamos ahí A ver si cubro. sé por qué me parpadea Alguno.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 Mark esto no me. Hey, what are you doing now? Well, I used to be a banker, but I lost interest. Para uh, No me jodas. Climat. Bueno, no me ha quitado mucho He tenido suerte Me saltó un semáforo ah, Bueno Son unos eurillos, no hacen daño Se queda ahí parado, macho Vamos Ya llegamos, ¿eh? Ya estamos ahí uf, uf, uf. A ver si cubro No sé por qué me parpadea. Yeah. alguno Ahora sí tengo que cubrir pues no me digas Yo espero que sí que pueda cubrir Porque no sé cómo más conectarlo, chicos, la verdad Vale, a ver en cuál me dice que pare la 2 otra vez Muy bien Vale, pues ya estaría, chicos. Vamos a recoger todo. ¡Genial! Todo, la Con 3 minutos de, de adelanto Pues vamos a ver Se cubro Vamos oh, o a ir nivel 22 ya chicos Digo 21 casi 22, es un nivel 22 Muy bien Basta Ahí estamos chicos Vale, pues Os you dejo y continuamos con la siguiente, vale Nos vemos, adiós Vamos a Hacer uno de los últimos Una de las últimas rutas Que son, utiliza uno o varios conductores Para generar ingresos En una ruta de 8 paradas como máximo que conecte. Perdón, utiliza uno o varios conductores esos para generar ingresos en una ruta de 8 paradas. Como máximo, eso es que conecte. Estación Central, que es la que solemos hacer. Estación Principal y Parque Empresarial 4. Vale, pues. Vamos a ir a hacer la ruta, chicos. Vamos a ello. Empezamos como siempre en nuestra estación central, que es el punto. ¿Y qué ha pasado? Eso no sabía ahora joder perdón chicos ya eh, no ya está ahora sí vale vamos allá empezamos en la estación central vale son 8 eh, vamos a la estación principal estación principal no está la estación principal Vale, estación principal Bajamos por ahí Vamos a bordear casi todo vas a pasar por todo el centro histórico De golpe oh, Por aquí Vale eh, Tenemos que ir al parque empresarial Vale Aquí tenemos que coger cuatro Vale Son muy sencillitas Dos Y cuatro Y tenemos que conectar todo el vínculo Así que lo vamos a hacer Vale vas a bordearlo Ya son siete Esas serían vale una dos tres y cuatro y vamos a pillar todo vale a ver si logramos lo que es conectar todo y yo creo que espero que esté que ahora sí que lo pillemos chicos yo creo que ya sí yo creo que sí ya lo pillamos eh yo creo que sí la verdad lo cogemos así que ya está lo único que, hay que hacer hay que hacer ida y vuelta pero bueno aquí está la ruta de 11 paradas al final voy a hacer 11 porque necesito conectarlas entonces ya estaría ahí así que bueno pues nada eh, por la hora que es no me da tiempo chicos son y 20 y 20 y bueno ya sí mañana estaremos aquí haciendo esta rutilla ya chicos ya últimos vídeos porque no voy a tener mucho tiempo y nada, pues mañana la vemos tranquilamente o esta noche, perfectamente. Así que bueno, yo me despido, soy. Bueno, me despido, no ahora seguimos, soy Playmas, seguimos ahora, chao.